Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, chicos, hoy tenemos el sorteito del CS52 Lish, ¿ok? Eh, objetivos: Había que llegar a los 500 seguidores para ver si sorteábamos el tanque, además de también sortear un código de alquiler por el tanque, por el CS52 Lish. Bueno. Um... No hemos llegado, no hemos llegado Pero igualmente les agradezco un montón Por todo lo que han hecho Por, eh, digamos, la colaboración con Aquí con el, con, el, con el Instagram Con mi Instagram Así que nada, chicos eh, Tenían que dejar acá un nick un, un corazoncillo y un seguir Así que nada, lo hemos conseguido Hemos llegado a 4.30 La verdad que es un excelente número Así que acá están todos ustedes Fíjense todos los que son Luis, Tevi, Sherman eh, Calichín, Sebas, Condor, Harold, Bipolar eh, Bueno, es que miren todos los que son Kurioki, eh, Fernambuco, Crossero, Cuervo eh, Norby, Die, Diego, eh, Destructor, Zombie, Cabuce, Helio, Mr. Jackman, Overs Bueno, fíjense todos los que son Son un montonazo, chicos Así que bueno, nada, yo les quiero agradecer de corazón Y... Y bueno, vamos a meternos ya directamente en el sorteo. No, sin antes agradecerle a eh, Lael por la donación que hizo ayer eh, a nivel dinero. Les, le, o sea, le agradezco infinitamente. Se pasó, la verdad que un, es un crack. Le agradezco de todo, de todo corazón. Y a todos los que donan en el canal, porque siempre estamos haciendo eventos, porque siempre estamos haciendo cositas. Y como les digo siempre, chicos, todo lo que ustedes donan vuelve al canal, ¿ok? O sea, es una retroalimentación constante. Eh, todos los días en Twitch estoy a las 21 horas Me pueden seguir, ahí hacemos torneos Por semanas de cuenta premium, regalamos oro eh, Hacemos, eh, saco la cuenta Jerry o sea, todo para que ustedes tengan Lo mejor siempre, lo único que tienen que hacer Es sumarse a los directos de Twitch Que somos 20, 23 25, 30, 35 37 a veces Pero tenemos que ser más, tenemos que llegar a más cantidad Porque la verdad que están buenísimos, No se lo pierdan, todos los días 21 horas de Argentina En Twitch chicos tenemos torneos, es más, a veces ni siquiera lo tengo pensado y capaz que entra uno y dice Che, anda, ¿hacemos un tornadito? Listo, dale, eh, listo, hacemos el que gana se si lleva, no sé, tres días de cuenta premium Uh, me vienen re bien, bueno, el que gana se si lleva, no sé, 500 de oro O el que gana se si lleva una semana de cuenta premium Si sí somos muchos, pues si somos, obviamente somos ocho participando en un torneo no voy a regalar un mes de cuenta premium Pero si somos muchos, ¿por qué no? Yo no tengo ningún problema, no tengo ninguna historia de todos los días hacer algo Está buenísimo, me encanta, me encanta improvisar y que salga todo así fresco y, y de una Así que ya saben chicos, en Twitch, Nando-Capo eh, Estoy todos, todos los días en Twitch a las 21 horas de Argentina fíjate la hora de tu país más o menos Y, y metete de una que, que voy a estar ahí Síganme, síganme, no se lo pierdan porque hay un montón de premios Un montón de sorteos, hacemos cosas divertidas Jugamos la Among Us, eh, saco la cuenta Sheriff Jugamos al WOT, eh, jugamos al pinturillo ahí a dibujar al, al arcado eh, Jugamos a qué más, no sé, jugamos de todo El Fall Guys que, que nos jugamos, la pasamos re bien y nos divertimos Y a veces nos quedamos hasta altas horas de la noche Porque hay mucha hay mucha onda y la, y la pasamos muy muy bien Así que nada chicos, Twitch ya saben Aparte de eso, nada, vamos a meternos ahora sí en el torneo En el torneo, en el sorteo mejor dicho Bueno, dijimos, número de premios uno Que es el tanque que to, alguno de todos ustedes se va a ganar Ese CS52 list tanque premium polaco de tier 8 Y además... Como veo que se han puesto las pilas y me han ayudado un montón a hacer crecer la cuenta de Instagram eh, Claro que sí, por qué no Síganme también en las otras redes que tengo Facebook, que tengo Twitter Que tengo, no sé, el canal de YouTube, el canal de Twitch, todo, todo Síganme en todos lados chicos y os agradeceré eh, Como veo que ustedes se pusieron las pilas con respecto a esto Entonces por qué no vamos también a estar sorteando lo que es el alquiler por el vehículo bien Bueno, vamos a sacar... Eh, Vamos a hacer cuatro, bien El primero, puesto 1 Se gana el tanque Puesto 2 Se gana el alquiler del tanque Puesto 3 Es el suplente del primero O sea, el suplente del tanque Y el puesto 4 es el suplente Del de alquiler ¿Está claro? Uno tanque, dos alquiler Número 3 es el suplente del tanque Número 4 el suplente del alquiler Por si las moscas, por si pusieron mal el... El link, por si no los puedo encontrar Por si no me pueden encontrar ustedes a mí, no sé Por lo que sea, por las dudas Porque capaz que ganaste y te fuiste justo de vacaciones Y bueno, disculpad ando no, no, no juego más al WoW, entonces lo desinstalé Yo qué sé Pueden pasar 10 millones de cosas, así que por las dudas saco Uno y uno Bueno, vamos, sortear go Suerte chicos, suerte A ver eh, Entonces ha ganado Juani-12, no tengo el gusto de conocerte Juani, lo que sí... Te felicito, ojalá que, que, que lo disfrutes. Has ganado el tanque, chicos. Ha ganado Juan y12 el tanque. Y Il Juano. Il Juano, tampoco tengo el gusto de conocerlo. Eh, se ha ganado el alquiler del de CS-52 por 25 batallas. Alfredo Marín, no tengo el gusto tampoco, creo. Eh, es el suplente de Juan y Guión bajo 12 que no creo que se quiera perder el tanque, pero uno quien. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Las, las vueltas de la vida. Y eh, Amber Pasif es el suplente de Il Juano. ¿bien? Bueno chicos, nada. Dicho lo dicho, hemos estado aquí. Espero que la hayan pasado bien, que se hayan eh, entretenido por lo menos un ratitillo. Les deseo un hermoso fin de semana, un hermoso domingo. Cuídense, cuíden a los que más aman y nos vemos en Twitch hoy 21 horas de Argentina, como siempre. Como todos los días. Besos. Chau, chau.